Muchísimas gracias, Yerjan, y a toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy. Señores, tres millones de gente. La verdad es que ver este tipo de espectáculos en un hemiciclo, en, en un hemiciclo, en un ambiente, en un lugar donde se supone que se deben de guardar las formas, donde se supone que el comportamiento debe de ser formal de educación donde están quienes representan al pueblo donde están quienes nos representan a cada uno de nosotros al menos a mí esos dos señores que están en esa pantalla y que en el día de ayer escenificaron un comportamiento eh, que deja mucho que desear de los legisladores el señor botello y el señor pacheco presidente de la cámara lanzándose improperios, hablándose de bandas, de que yo ando solo, de que su grupo eh, no me van a hacer nada. Hay un sinnúmero de cosas cuando se da el debate de la aprobación de los 45 días del estado de emergencia que solicita el gobierno y por otro lado el señor Botello solicitando eh, lo que tiene que ver con el 30% eh, que busca él que se le entregue a los colaboradores en los en el, la AFP los fondos de pensiones. Quiero brevemente poner el video para luego hacer el comentario. Vamos a escuchar, muchachos. tú Citar acusaciones como no te preocupes, que yo no ando solo, que yo ando solo y desarmado. Si algo me pasa, si algo me pasa, eh, eh, o sea, si algo me pasa, fuiste tú y tu banda de cuatreros. Por un lado, dice el señor eh, Pacheco al presidente de la Cámara. Entonces, el otro le dice: Yo no soy un corrupto, tú estás acostumbrado a chantajear y cosas así por el estilo. Quiere decir que tirándose los traspitos al sol haciendo acusaciones alegremente entre uno y otro, y ver espectáculos de este nivel en una Cámara de Diputados, tú dices, pero por Dios, por esa gente es que nosotros votamos. Ellos son los que nos representan. A eso es que se va al Congreso de la República Dominicana. Ese es el dinero del pueblo que se va al bolsillo a través del salario y de los beneficios que reciben los diputados en la República Dominicana. Esa es la manera de legislar, de crear las leyes y de representar a los ciudadanos y de defenderlos en lo que tiene que ver con el manejo transparente, la fiscalización de los recursos, la creación de leyes y todo lo que tiene que ver con el ejercicio que hacen o que deben de hacer los diputados cuando se van en, cuando ve, cuando van y vemos elementos como estos dos señores diciéndose todo tipo, todo tipo de, de ofensas, no tienen la capacidad, no tienen el nivel de educación, de formación para que no se den o se eviten este tipo de escenarios en un congreso. Merecemos nosotros los dominicanos tener a un señor Botello que hemos visto un comportamiento de aprovechamiento desde la pandemia con el tema del 30% de las AFP que le permitió reelegirse y ganar en su natal eh, donde representa. Lo único que ha hecho el señor Botello es beneficiarse y tantas personas creyendo, confiados y esperanzados que él va a conseguir un 30% de las AFP. Cuando hay que recordar que él hablaba que quien aprobara esto iba, era porque iba a ser beneficiado, el que no lo aprobara, perdón. Cuando él decía que quien no aprobara este proyecto de ley es porque iba a ser beneficiado y él fue uno de los que no votó, jugando con la gente. ¿Para qué? Para que votaran por él en esos procesos electorales. Y ganó, sacó ventaja, sacó provecho. Y hoy día continúa haciendo espectáculos en ese congreso. Hay que recordar las manifestaciones que él provocaba en los tiempos fuertes de pandemia, aglomerando gente, haciendo disturbios, armando escenas de mentiras, haciendo montajes, diciendo que se había mareado, que le habían dado pedradas y demás. Y luego sale el video que era como una actuación, una cosa así aprovechándose, señores, por Dios, nosotros no merecemos esto como ciudadanos y esperamos que los ciudadanos de la comunidad, de la provincia que él presenta, representa, no voten por ese señor. A un camacho que la manera en que maneja ese, ese congreso como presidente de la Cámara y que se supone que el nivel que debe de tener es de poder, que, de poder lograr que se dé en ese congreso un comportamiento Adecuado de los congresistas, de los diputados, pero no lo que tiene o el manejo que él logra eh, mostrar ahí es una confrontación con cada uno de los diputados. Quien debe de llevar la batuta, quien debe de llevar la, de la mano a cada una de esas personas que están ahí, que representan a los ciudadanos, que representan a sus provincias, es el señor Camacho Perdón, el, el Pacheco está hablando de, de Camacho. Sí. El señor Pacheco. Así, ¿no? Nosotros no merecemos, señores, que cada uno de estos diputados estén haciendo estos actos bochornosos en el Congreso. El papel del legislador es legislar, es la creación de leyes, es la fiscalización. Nosotros no podemos seguir mirando y observando este tipo de cosas que sucedan es la manera en que debe de actuar. Estamos hablando de muchos, muchos señores millones de pesos que se van al año en diputados, en representatividad y en todo lo que conlleva tener a un diputado, a un senador por provincia. Cuando tenemos más de dos o tres en una provincia, cuando tenemos al senador que nos representa y que este tipo de escenarios bochornosos se estén dando, es inaceptable en todo el sentido de la palabra. Eso es lo que son los dominicanos, nosotros no somos eso. A mí y a muchos de ustedes sabemos que gente como esta no es la que supuestamente es el representante del pueblo, no lo es para nosotros. Y deben de ser sancionadas este tipo de acciones. Siempre enfoco y hablo de estos temas legislati de quienes nos representan a nivel legislativo. ¿Por qué? Porque se llevan una parte importante. De, de, del presupuesto en pagos, beneficios y demás que deben de ser evaluados, que también ha quedado ahí. Pero no solo eso, no solo es los beneficios que ellos obtienen, sino el, el, lo que tiene que ver con los resultados en el trabajo que ellos deben de realizar. Crear por crear leyes. Tener un comportamiento de mala educación, de decirse que son delincuentes, porque delincuentes que se están diciendo uno y otros. A uno le dice chantajista Al otro le dice que yo ando desarmado Que tú andas con tu banda Cuando tú le dices a una persona Mira yo ando desarmado Tú andas con tu banda Y si a mí me pasa algo Yo te estoy diciendo que tú eres un delincuente Y te estoy acusando de que tú me puedes matar o hacer un daño Eso es lo que le está diciendo Él al señor Pacheco Y el otro le dice Un sinnúmero más de improperio Entonces nosotros merecemos tener gente así en este congreso Yo pienso que no y a la hora de nosotros elegir, debemos de ser cuidadosos. Debemos de saber que no todo el mundo puede llegar a ese congreso. Es el primer poder, es el que tiene en sus manos la legislación de nuestra nación. Gente así no debería de estar representándonos. Sencillamente, qué acto tan bochornoso pudimos nosotros ver en el día de ayer. Y no es la primera vez. Y ese señor Botello debiera de manejarse mejor. Viene desde antes de las elecciones y luego de que ganó, haciendo sus espectáculos de mal gusto. Que si nosotros como ciudadanos, como dominicanos nos respetáramos y en su provincia actuáramos frente a él de rechazo hacia su persona, por ese comportamiento inadecuado que presenta, que no es lo que somos los dominicanos o una gran parte de los dominicanos. Muchísimas gracias muchachos.